¿Qué tal amigos de YouTube, amigos de Urbonera? Una vez más aquí un video explicativo en base a una pregunta que me hace mucha gente cuando yo le digo, ¿fabrico vermicomposteras? Y la cara es... Interpreto que no entienden lo que es la vermicompostera entonces trato de explicar que es análogo al compost pero con lombrices, con vermes Tampoco queda muy claro Por ende, este video trata de explicar un poco ¿Qué es el compost? ¿Por qué está tan de moda el compost? ¿Y por qué le llamamos compost? ¿Sí? El compost viene en latín de unir de juntar, ¿sí? Y esto es por, ¿Por qué hablamos de el compost de unir y juntar? El compost es la respuesta a lo que hace la naturaleza de forma espontánea, natural, ¿sí? Cuando el césped tiene su evolución de crecimiento y muerte, cuando las hojas del árbol caen, etcétera, que se desparraman, se reducen, se descomponen a, a partículas más pequeñas y se reincorporan al suelo como nutrientes. Para ello intervienen... Aves, reptiles, roedores, millones de bacterias, miles de insectos, ¿sí? Reducen esas partículas para reincorporarlas. Ese es el, el proceso se llama descomposición. Ahora, el árbol no junta todas sus hojas en un metro cuadrado o dos. Lo hace en grandes extensiones. Y es cíclico, no es todo de una, sino que en el invierno, en el verano, etc. Nosotros, cuando juntamos nuestros residuos orgánicos, lo hacemos todo de una y varias cosas a la vez por esto requiere ciertos cuidados y a esto llamamos compost que vienen de estos antepasados que ya eh, lo utilizaban en su, como recurso para sus huertos o huertas o campos ¿sí? le llamaban abonera donde también estaban las aves de corral donde comían y etcétera revolvían esa masa ¿sí? la abonera, el abono, viene de abono Nuestros antepasados cortaban el césped, residuos de poda, de la huerta y demás y lo acumulaban en un sector que se abonaba, se generaba el abono naturalmente, que hoy llamamos compost, pero es exactamente lo mismo. Es un proceso de descomposición de la materia orgánica a, a partículas más pequeñas y estables. Quiero que se queden con esto, reducción, o sea descomposición a reducción de partículas grandes a partículas más pequeñas estables, estables significa que no reaccionan violentamente con eh, el ambiente si ¿Sí? yo dejo una banana varias semanas a la intemperie, va a reaccionar violentamente primero se va a poner negra van a venir las moscas, etcétera pero es un proceso natural de caos, de reducción, de descomposición para transformarse y recuperarse ¿sí? obviamente si queda arriba de una mesa no va a ser el mismo que esté en el suelo por esto nace tanto hoy de moda el compost, ¿sí? eh, es la respuesta a la urbanización. En espacios reducidos como esto, a un metro cuadrado, dos metros cuadrados, todos los residuos ¿eh? los vamos a ir echando ahí para reducirlos, descomponerlos de manera natural, bacteriológica o con lombrices, para su reutilización. Pero es el concepto, es un proceso natural de descomposición de materia orgánica hacia un estado estable y cuando hablo de estable quiero mostrarles aquí lo que es el compost o humus del lombriz terminado esto es una cosecha que hice hace unas dos semanas miren ¿eh? esto es vamos a acercarlo un poquito ¿eh? esto es el compost o vermicompost es un sustrato un residuo un, un proceso intermedio entre residuos orgánicos del hogar lechugas, tomates, zanahorias, etcétera, todo lo que podemos ir juntando, como ya hemos mostrado en otras ocasiones, todo lo que vamos a ir juntando, ¿eh? yo lo dejo en líquido, ¿eh? todo esto sumado, cartón, ¿sí? del papel higiénico, servilletas, maplets, de huevo, ¿eh? hojas de periódico, etcétera, todo eso se va a ir a descomponer, y se va a generar este abono, este fertilizante orgánico, que es tan preciado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el compost? Es un proceso natural de descomposición de la materia orgánica hacia, unos, hacia un producto estable, ¿sí? De alto valor nutricional para nuestras plantas. Espero que quede claro, si queda alguna consulta, me lo pueden hacer. En el próximo video vamos a contar precisamente las diferencias significativas, tanto técnicas como eh, prácticas del compost versus el vermicompost sí pero quédense con ese detalle que es un peso natural tiene ciertas particularidades de oxigenación temperaturas y humedad que lo vas a encontrar en cualquier libro si tienen dudas lo podemos llegar a charlar yo me, me dedico más al vermicompost por eso vamos a ver el próximo vídeo diferencias significativas entre el compost y el vermicompost espero de que quede claro si les gustan los vídeos Suscríbanse, pasen por la página de Facebook y cualquier duda es bienvenida, así que amigos hasta la próxima.